¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos a pasar un poco de miedo Ponte auriculares, sube el volumen Tampoco te pases, no te quedes sorda o sordo Y luego me echas a mí la culpa, ¿sabes? Un pelo Vamos a empezar, ¿vale? Que ahora mismo no se me verá Pero es para darle emoción, ¿vale? Cubo se levante uno de estos ya, apaga y vámonos No te pongas, no te metas ahí, por favor ¿Qué ha sido Vale, ahí me quedo No, no Va, ya se ha ido, ¿no? Se ha ido ¿Se ha ido? Dime que sí, por favor, dime Pero quédate donde estabas ¿Qué estás haciendo? No me digas que eso es lo que va a hacer resucitar ¡Lo sabe! ¡No, no, no, no! ¡Corre, vete de ahí! No vayas tan lento ¡Corre! ¿Quieres correr? ¡Qué susto! Pensaba que sabía había asoma. Vale, voy a estar todo el rato mirando a la puerta. ¡Ay, es que no sé dónde mirar! ¡Ah! ¡Ay, es que no sé dónde mirar! ¡Ah! No, no, no, no, no, no, no, me he quedado a oscuras, me he quedado a oscuras, me he quedado a oscuras. Este me suena de haberlo visto, eh, pero no me acuerdo lo que pasaba. Silla, quédate ahí ¡Ay! Silla, quédate ahí ¡Ay! ¡Ay! Me han apagado las luces Gracias Pero deja de corretear, niña Están tan está? <ríe> Hoy no vamos a dormir, eh Hoy no dormimos les ha encendido Por favor, no entre, señor Señor Por favor ¿Era detrás detrás Estamos a oscuras que alguien encienda la luz, hombre Por favor, que no se ve nada ¿Hola? cucu. Vale, vamos a contar Uno, quieto ahí, ¿vale? Yo no he hecho nada ¿Qué deseáis, señor? ¿Vale? Se escucha Una niña llorando Yo no le he hecho nada, ¿eh? La niña del aro no, no, no. no me lleves contigo, por favor Déjame aquí, déjame que yo estaba Muy cómoda en la silla No es muy cómoda, no es una silla gamer Pero es una silla Déjame ahí, Deja... ¿qué quieres? un abracito? Pues no